Hola, buenas noches. Primero que todo, o más bien primero que nada, buenas noches y discúlpenme la cara de dormido. Yo creo que hoy es el día que más cara de dormido tengo de todos estos días que nos hemos visto hasta ahora en Francia. Hoy, acaso, en las cuatro y media de la mañana, y estamos listos para la envío inaugural del CLE Luz de Agosto de William Forne, el CLE de Agosto, claramente. <ríe> Voy saludando a todos los que están por ahí, a Juan, a Rodney, a Mane, hola Mane, Irene, Linda. Eh, ay, bien, Mane, ya está terminando el primer capítulo. Contanos qué tal, cómo va, Viole y Marisol. Mari, si tú tienes sueño, dímelo a mí. <ríe> cuatro y media de la mañana acá, pero firmes, firmes, firmes Hola Sandra, ¿cómo estás? Bueno, ¿para qué estamos acá? Hoy estamos aquí para inaugurar el club Luz de Agosto de William Foner Esto no es una reseña, esto no es nada así Porque es que hay gente que llega luego a la grabación y dice Ay, no hablaste nada del libro No, estamos en la antesala En la inauguración del Club de Lectura Estante Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar un poquito sobre las expectativas que tenemos con este libro en el CLE. Vamos a hablar un poquito del libro, pero temas generales, pues porque no lo hemos empezado a leer, yo ya sí lo empecé, voy un poco adelantado en la meta, pero tampoco es que sepa demasiado todavía del libro. Así que vamos a hablar de qué nos espera en el club, vamos a hablar de, de las actividades que vamos a hacer, vamos a hablar de eh, los temas de los que vamos a hablar. Vamos obviamente a inaugurar el libro con la lectura de la primera página y además vamos a resolver dudas de quienes estén acá, vamos a resolver dudas de los nuevos que puede que todavía no sepan cómo funciona el club y también en general de los que no están inscritos todavía, si se quieren divertir, pasar un buen ratico. Así que yo les quiero preguntar y les voy a pedir que me pongan un emoji de cualquier objeto que irradie luz, un bombillo. Un sol, no lo sé. <risa> ¿Para qué con eso confirmen que están en el CLE Luz de Agosto? Entonces, los que están inscritos, ¡pum! lo ponen. Opa, Sergio, ¿qué más? Sergio, bienvenido al CLE, bienvenido al Club de Lectura, tu primer CLE. Contanos cómo vas, eh, quién sos, dónde estás, cómo llegaste al club, cuáles son tus expectativas. Eh, hola, Nicolás, ¿cómo estás? Jeca. ¿Qué más? Heidi, Oli, ¿cómo van? Hola, Moni, Elizabeth, Aleja, ¿qué más? Qué bueno verte otra vez. Bueno, a ver. Oli, Alex, apa, mira, Heidi, qué creativa con un diamante, que irradia luz. Eh, Elizabeth, es un foquito con un libro, eso yo nunca lo había visto. Jeca, también con un solecito. Arcesio, Arcesio, ¿qué más? ¿Qué se dice? Tiempo se invierte por ahí en las redes. Pusiste una bicicletica? Estamos poniendo los, los, los emojis de, de, um, que irradian luz, pero los que estén inscritos al clic los que no pueden poner otra cosa. <ríe> eh, aquí Marisol puso una, ah, qué, una bolita de discoteca. Ay, qué creativos, me encanta. <ríe> Me van a disculpar si de vez en cuando por acá como un poquito de pan a.k.a. pan duro pan de granos <ríe> porque es que tengo hambre son las 4 de la mañana, cuatro y media tengo hambre Heidi también, Alex bueno a ver, estamos 23 personas conectadas 12 manitos arriba ¿qué pasa? denle manito arriba al este en vivo, por mí que me levanté <ríe> En pleno sueño hermoso que estaba teniendo No en términos de sueño Porque no me acuerdo qué era Pero estaba durmiendo tan rico <ríe> Así que, denle like, por el sacrificio <ríe> Bueno, entonces A ver, ¿quién hay por ahí? Epa de María Puro, puro Puro Puras luces acá Ronda, y usted sí está en el club <ríe> Aleja, Nicolás Bueno, vamos a hacer una pequeña actividad acá en este en este en vivo les quiero preguntar eh, ustedes cómo se sienten con los clásicos es que ya lo hemos hablado bastante en la vida hay temor por los clásicos yo les quiero preguntar a ustedes cómo se sienten ante los clásicos les gusta leerlos no les gusta leerlos les tienen miedo ¿por qué les tienen miedo si es que les tienen miedo? Eh, empecemos eh, vamos a hacerlo así ¿cuál es su clásico favorito? empecemos por ahí, ¿cuál es su libro clásico favorito? yo en un ratico les digo el mío, pero díganme ustedes ahí, hola Juan te encantan los clásicos me gustan pero me asustan Irene, ¿por qué te asustan? es que está bueno podemos hacer algo para para quitarle más el miedo, aunque me han dicho por ahí que el CLE ...sirve para quitarle el mío a los clásicos... Hemos, ...le hemos metido diente a meros clásicos... Madame Bovary... ...cienaventos de le ...esos son los clásicos que hemos leído así como fuertes... ...y ahorita vamos a estar con otro clásico... ...y por hoy les pregunto... ...así que quiero que me cuenten... ...alfredo... ...si ¿sí te puedes unir desde Argentina... ...por supuesto... Te puedes unir eh, ya mismo puedes hacerlo te va a mandar el enlace para que mires para que te unas faltan quedan poquitos cupos así que anímate desde Argentina puedes hacer el pago con PayPal entonces estás ahí y me encantaría que estuvieras qué bacano sería verte por primera vez en el CLE y mucho más desde Argentina Jeca, ¿de quién es Carta de una desconocida? No conozco ese libro. A ver, a veces suenan un poco complejos y te sientes respaldada. <ríe> ¡Qué linda, Irene! Cien años de soledad, cumbres borrascosas. Uy, yo no leo cumbres borrascosas. <ríe> Tengo que leerlo. Deberíamos de ponerlo para el club. ¿A quién le gustaría cumbres borrascosas para el CLE? Me gustan los clásicos ambientados en el siglo XIX. Sí, los clásicos de escritura favorita. Jane Austen para Linda. Linda. Crimen y castigo. Este año enamoré de la señora Alway y sigo luchando con la lectura en busca del tiempo perdido, Alex. Too much. <ríe> Ahorita habías dicho que eh, los clásicos son el fundamento y eso es cierto. Nada más y nada menos porque los clásicos no nacen. Los clásicos se hacen. Y a medida que los clásicos van cogiendo fuerza, obviamente son como lugares donde toda la literatura converge. Entonces, conocerlos logra uno entender muchas cosas. Por ejemplo, hablando de este libro, este se ha vuelto un clásico por muchas cosas. Primero, que nada. Ay, Linda, te quiero preguntar. En la escuela en Estados Unidos, eh, eh, ¿qué leen de Follner? Leen Luz de Agosto. Eh, este, por ejemplo inaugura, o es uno de los eh, libros centrales de lo que se llama la literatura del sur en Estados Unidos, literatura que tiene que ver mucho con la segregación racial, tiene que ver mucho con, con, con una crítica a la religión, que está muy presente en muchas de las estructuras ahí. Tiene también una obra de misterio de estos ambientes un poco oscuros, un poco de, eh, segregados, eh, y, y, y Follner es, es uno de los más prolijos en eso eh, funda esto que se llama un poco como el gótico sureño es una de las eh, eh, autores que más eh, uno sabe que, que, que está ahí en el gótico sureño en este estilo así que este libro como hemos hablado muchísimo en el Instagram en toda parte es fundamental por ejemplo si uno quiere comprender la literatura latinoamericana del siglo XX la segunda parte a todos los del boom también en, hoy en día ese libro es fundamental porque Follner fue central, Follner fue una de las grandes influencias de todos estos autores, entonces uno comien comienza a entender cómo es que estos eh, escritores empiezan a interesarse con las historias de pueblo, por las historias de seres marginados, cuando en la literatura anterior habían sido sobre todo eh, figuras aristoc aristocráticas, habían sido personas de clase alta. Habían sido eh, a veces también en entornos mucho más civilizados, ¿cierto? Entonces, ayuda mucho a entender eso y también en una estética. Así que. Voto por Stefan's Fight. Heidi, tenemos una sorpresa con Stefan's Fight. Ya te enterarás pronto. ¡Qué bueno Stefan Zweig. ¡Ay, por cierto! Esta semana sale un video sobre un cuento de Stefan Zweig Que me leí Ustedes ya saben cuál Una boda en León Muy bueno Esta semana sale la reseña Vamos a ver Alex vota por cumbres borrascosas para 2023 Aguanta Bueno, vea Una bronte vacío si el próximo año yo sé lo que te digo ¿Por qué será? El lobo estepario eh, ay, qué bueno, este este libro siempre lo he querido leer Ese es de Germán Gess, ¿cierto? O oh, de no Mann. Man. El Lobo, este, de Germán Gess Sí, Germán Gess Épale, Alex por dos pale, Arte una desconocida de Stefan Zweig. Ah, es que carta desconocida es de Stefan Zweig. no sabía Qué chimbas Zweig. a mí me gusta mucho Me leí, bueno, me he leído muy poquito de él Pero entre esos me leí El Mundo de Ayer Y fue un libro que me conmovió muchísimo Siempre ha sido un género que busco, la montaña mágica y los hermanos Karamazov. Yo me empecé a leer la montaña mágica, hace unos años los dos dejé. Y de Dostoyevsky, la, y los hermanos Karamazov es uno grande. Ese alguna vez va a estar en el clé. <ríe> lo que pasa es si que ustedes saben lo retador, que es leer un libro tan largo. Por ejemplo, ahí estaban diciendo que eh, el Quijote es ese que alguna vez va a estar en el clé, Pero necesitamos construir bien ese, ese viaje para no abandonar. Y es que eso nos interesa mucho. En el CLE hay una tasa de lectura altísima. Hay una tasa de éxito enorme. Más del 95% de los lectores en el club siempre terminan el libro. O sea, entrar al CLE es casi una garantía de que uno termina un libro. ¿Por qué? Pues porque uno se va motivando. Uno va con un ritmo, va con unas metas, va a una compañía. Así que si ustedes tienen dificultad un bloqueo lector o... O pasa que les es difícil a veces terminar los libros. Entrenar que tendrá 95% de probabilidad de terminar el libro. <risa> Quiere leer, ah, cumbres borrascosas, pero déjame anotarlo, pues que es que está full. Guerra y paz nos llevaría como seis meses. Sí, ay, qué bueno, Guerra y paz, uno de mis favoritos. Creo que es mi favorito de todo. Estoy Guerra y paz. Crimen y castigo. Hey, Fercho, háblalo, mi rey, qué bueno verte por acá. Ese sí, crimen y castigo también es bueno. Eh, tiene que estar en el CLE, solo puede leer el Quijote con apoyo, Oye, pero el Quijote es una elegancia del libro. Tenemos que leer clásicos rusos, Ve, hey, sí, no hay, no hay ningún clásico ruso hasta ahora. Si más de 600 páginas muy largo para un club, creo, es en un club bien maduro. Juan, ¿cómo estás? Juan, háblame un poco de ti. Estás inscrito en el CLE, te veo desde muy temprano en el en vivo. Qué bueno saber de ti un poco, dónde estás y todo. Y te quiero decir algo, Quiero preguntarle al resto de clectores que hay acá, la mayoría son clectores. ¿Creen que el cle es un club maduro? No, un club bien maduro. ¿Creen que lo es? No lo voy a decir yo. Respondan ustedes. <ríe> Mientras yo me como un poquito de pan. Bueno, hay una pregunta importante ya después de que hablamos de... Ya después de que hablamos de nuestro clásico favorito, hablemos. ¿Por qué creen que los clásicos son, dan miedo a la gente? ¿Por qué creen que son difíciles? ¿Por qué creen que son como tan retadores? ¿Qué sé yo, hay muchas razones, pero compartámoslas acá. Primero hablamos de lo malo, <ríe> o sea, de por qué es difícil. Y ahorita hablamos de lo bueno. Nuevo, nuevo, me imagino que el... sí, Juan mire, vea Bio le dice que obvio, que es lo mejor que hay que por supuesto, que, es lo... que lo es y me encanta madurísimo, dice Aleja por la jerga que utilizan ¿cómo así que la jerga? <ríe> si hablamos de joda todo el tiempo <ríe> Pérez Galdós qué bueno ese linda el CLE sí es maduro en integrantes como yo, el CLE tiene su lado maduro y su lado inmaduro, como uno siempre, ¿cierto? Uno puede tener 80 años, no los, he, no los tengo ni nunca los he tenido, pero los viejitos, yo creo que cuando uno tiene amigos del Cora o personas con las que siente confianza, siempre pierde madurez, yo no sé, yo tengo amigos, tengo uno en especial, se llama Simón, es amigo de toda la vida desde niños y yo me encuentro con él y somos niños de tres años no, tres no, siete años, traviesos, ridículos, pero es porque nos queremos, estamos en confianza entonces, se si vamos a hablar del CLE, es algo así, Club Maduro, club donde nos gusta terminar las obras hablar de las obras, discutir las obras, rebatir las obras, centrarnos en los libros pero también jodemos, obviamente, nos divertimos. Estamos en confianza. Así que sí. <ríe> Saludos, bro. J, saludazos. Yo pensé que eran densos. Eh, que los, los clásicos son densos. El que ya tiene cédula de ciudadanía. <ríe> sí. Estamos en bastantes. Ya casi. De hecho, ya... Uh. Estamos en el CLE número, ¿qué? 19, algo así. Vamos a empezar a poner la versión del CLE más presente ahí. Exprimir todo lo que se pueda al libro, pero de manera muy amena. Y vamos a exprimir este libro. Les cuento una... Una... Eh, una confidencia. Eh, ah, yo no les hablé de mi libro clásico favorito. Por ahí dije ahorita que Guerra y Paz, creo que Guerra y Paz puede ser de mis clásicos favoritos, claramente. Jime, hola, es un club maduro en el sentido en que sus participantes aportan un montón, es decir, somos jóvenes, maduros. Con tal lecturas hay una buena mezcla y creo que es adulto no maduro. Bueno, creo que también es así. Perdí la cuenta este año, hay que volverla a hacer. En el de El verano en que mi madre era creo que el 17, así que queremos estar como por el 20. No lo sé. Voy a volver a contar. Es la esencia del CLE. Bueno, ¿quién está nuevo en el CLE? Aparte de, aparte de Sergio. Yo sé que aquí hay nuevos. Sergio es uno de esos. Así que cuenten ahí. ¿Quién está nuevo en el CLE? ¿Y qué dudas pueden tener de cómo funciona el club? Les voy a dejar por acá el mensaje fijado de... El libro que vamos a leer eh, de la inscripción al CLE, ahí le van a entregar, eh, encontrar en sí mitad. Entonces, si quieren inscribirse al CLE, hay poquitos cupos, quedan un par de cupos. Entonces, aprovechenlos, que ya empezamos. Empezamos hoy. Apenas estamos entrando en materia, entonces hasta mañana, o quizás el miércoles pueden entrar. Así que no lo pierdan. Eh, el libro lo vamos a leer durante cuatro semanas. Vamos a hablar un poquito de cómo es la dinámica. En el CLE siempre cogemos el libro lo partimos en cuatro o en tres o en cinco depende de las semanas que nos tome pero siempre el ritmo de lectura es entre 95 y 115 páginas ha sido generalmente el, el, el, la carga de lectura mensual semanal este mes son como 107 páginas es relativamente posible hemos tenido peores mejores también pero son siete páginas densas son siete páginas de cuidado son siete páginas. ¿Quién ha empezado ya el libro? ¿O quién lo ha leído alguna vez? Porque yo ya lo empecé y el libro exige. Es uno de esos libros celosos, posesivos. Te dicen, me estás leyendo a mí, me tenés en las manos, préstame atención, exige. Así que son ciento, siete páginas a las que hay que tenerle cuidado. O sea, a las que hay que leer con atención y no hay que confiarse. Entonces, vamos a estar bien juiciosos ahí. 107 vamos a leer durante cuatro semanas. De aquí hasta el ¿qué? 5 de septiembre, que es la última reunión, vamos a estar con este club. Muy interesante, por cierto. Vamos a tener sesiones de lectura, dos sesiones de lectura los sábados. Dos sábados del mes vamos a tener sesiones de lectura. ¿Qué son las sesiones de lectura? Pues son espacios, más o menos de una hora, donde nos sentamos juntos a leer con la técnica Pomodoro. Nos sentamos, nos juntamos por Google Meet, ponemos musiquita, tomamos una cervecita, tomamos un café, nos sentamos juntos a leer motivaditos, yo pongo música, leemos durante 25 minutos concentrados, hablamos 5 minutos para tranquilizarnos, relajarnos y volvemos a leer 25 minutos, y así nos aseguramos que estamos en la meta, que vamos a leer juntos y no nos vamos a atrasar en la semana, porque es que... En el CLE y en los clubes de lectura Hay que intentar estar en la meta Para poder sacarle lo mejor Llegas tú el 2020 Y vuelve con este Ya sé quién eres Bienvenido Tú eres Yamil ¿Cierto? Así se dice tu nombre Que apenas si me equivoco eh, Estuve en el 2020 cuando empezamos Ha pasado mucho tiempo Es el CLE 17 Solo contando los tuyos Ah, bueno, contando los tuyos son más. Hay que hacer esa cuenta bien, Jamie. Sí, Aleja dice yo lo empecé y me encanta la forma en que escribe las situaciones del ambiente, es impecable, impecablemente sucio, porque lo que narra es en términos de suciedad, o sea, lo que está narrando me parece a mí el polvo, estas casas derruidas, el calor. Me gusta a mí también, es de gran factura. Sergio en la página 229. Apa, Sergio María. Muy bien. No te vas a, a quedar atrás, evidentemente, en el CLE. Yo soy nueva en el CLE. Ya empecé el libro. Está genial. Muy encarretador. Qué buena palabra, Elisa. Encarretador. Porque el libro es en una carreta. La mayoría del tiempo al principio. Se pronuncia Jamie. James. James. Ok, James. A ver. Sí, viole, sí ve que eran más. Es que en el 17 íbamos hace rato. En cuanto a los clásicos, da miedo porque dan la impresión de ser aburridos, aunque no lo sean. Además, en general, son libros gigantes. Sí, en general, son libros grandes. Y, pues, y, y hay unos aburridos, ¿cómo no? O sea, también como libros actuales hay aburridos, pero, pero la mayoría, pues, o sea, se suele creer que lo son más, ¿cierto? Eso es lo que yo diría. 41 personas conectadas a este en vivo. Inaugural del CLE, Luz de Agosto Un envío donde estamos hablando de cositas Sobre clásicos, nuestros clásicos favoritos Y vamos a hablar también un poco más sobre Follner Y Luz de Agosto, el libro que vamos a leer Un clásico de la literatura Ahí está, por cierto, ya saben que si se quieren inscribir al CLE Ahí deje el enlace al Club Atado Y lo vuelvo a enviar para que se inscriban Para que se inscriban al Club de Lectura Estante que empezamos hoy con esta novela que leeremos durante cuatro semanas, un libro fundamental para entender la literatura norteamericana del siglo XX, un libro fundamental también para entender la literatura latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX, los del boom están acá, aquí hay mucha juguito. ¿Te ha gustado la forma poética eh, que escribe como pasaba... ¿Cómo pasaba rugiente el tren mixto? Hay buenas imágenes acá, me gusta. Me gusta. ¿Saben qué me gustó? Eh, pero esto ya es tema de la primera reunión. Pero ¿se acuerdan al principio cuando está eh, Lina. L Linda, se dice Lina. <ríe> que está eh, la chica ahí y dice que... Que, que con el silencio como del espacio, pues ahí donde está ella, los objetos existen antes y después de verlos. Porque, porque se escuchan en mucha distancia y muchos minutos antes de que pasen y de que se vayan. Eso me gustó mucho. Hay un asunto ahí como con el tiempo, que me gustó muchísimo. Tendría que volverlo a leer, pero me gustó mucho. Eh, habíamos estado por acá que Linda eh, le había preguntado a Linda qué leían de... de si leían a Foller en Estados Unidos. Linda. Leen a en Estados Unidos, en, el, en, en la escuela. Contanos cuál leen. Eh, 37 personas conectadas en este en vivo. Recuerden, 25 manitos arriba, 38 y 29 manitos arriba. ¿Qué pasa? Denle me gusta. O no me gusta también, lo que quieran. Pero gracias por estar acá. Gracias por acompañarme en esta madrugada francesa, 4 y, 30, 4 y 56 de la mañana. Vamos a seguir avanzando con este en vivo inaugural, a seguir hablando de la obra. No sé, las personas que están acá, que no estén en el CLE todavía, que les gustaría saber del club de lectura, cuéntenos ahí si quieren saber cómo funciona. Acá estamos para responder. Y también los nuevos en el club, por ahí está Sergio, por ahí está James. A ver, ¿qué, qué, qué dudas tienen de cómo funciona el club? ¿Cómo les aparece hasta ahora? Entra Jerónimo. ¿Cómo estás Jerónimo? Buenas noches vayan saludando a los que van llegando eh, para maría recuerden que también como siempre en el canal desde hace un tiempo pueden dejar un aporte económico un súper gracias un sticker en estos envíos donde hablamos y así eh, pueden dejar un mensaje especial si han disfrutado del canal si disfrutan del contenido podemos también hablar de, del contenido que ha habido en el canal estos días estos días vamos a hacer un envío para hablar de noticias del canal Así que nada, ya saben, pueden dejar el aporte ahí como forma de agradecerlo, como forma de apoyar este proyecto y que siga adelante. Así que si lo quieren hacer, si pueden hacerlo, si les nace el Cora, lo pueden hacer. Si no, todo bien. Es un gran regalo también que estén acá conmigo esta noche, esta madrugada francesa. Bonjour, dirían los franceses, aunque todavía dirían bonsoir porque todavía está de noche, aunque ya es de día. Bueno, no de día, pero buenos días. Linda dice que leímos el The Sound and the Fury en la escuela secundaria. El ese es muy difícil. The <ríe> Fuller es mejor. Yo creo que ese no es un buen lugar para empezar con Fuller. Eh, the Sound and the Fury no lo es, en mi opinión. <ríe> eh, ya han esperando las historias del clé. Este de este clé me encantan. Ay, linda, man. Eh. Me encanta que te encante. Violeta y yo le metemos todo el corazón. Le metemos todo el amor para que sean relevantes, para que sean divertidas, para que sean precisas, para que sean cortas pero jugositas y que nos den vistas, nos iluminen eh, con, y nos iluminen con, con, con los temas sin, sin que sea muy pesado. En Francia levantan muy tarde, sí. Siempre dicen bonsoir esta hora es bonsoir el otro día ah, anoche me tuve que levantar a las 3 de la mañana para para ayudarle a una amiga que estaba por allí en Balada, y me encontré al vecino a las 3 de la mañana y qué bonjour. él me dijo bonsoir <risa> sigo aprendiendo <risa> bueno francia sería tu país Ay, sí, lo bueno de francia es que no madrugan demasiado en colombia madrugamos demasiado bueno qué dicen Empezamos ya con la lectura inaugural, empezamos ya con la lectura, la primera página que dice Angie, ¿tú qué? Eh, ¿Viste en Francia o qué? ¿Qué sabes? <risas> 38 personas conectadas, 37 likes. ¿Qué tal si lo hablamos? Ay, se desconectó alguien en sí igualó. <risas> Esperaba que fuera de la otra forma, pero bueno. A Pablo, a buenas noches, ¿cómo estás? Tarde, pero llegaste bien. tan Superamos el me gusta a los asistentes. ¡Pan! 38 asistentes, 40 me gusta. Muchas gracias por esos me gusta. Qué lindo verlos ahí manifestándose. Eh, ah, Angie no está. Pero te cuento la anécdota de que efectivamente ayer a las 3 de la mañana me dijeron bonsoir. Bueno, ¿qué dicen? ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguna otra idea? O le empezamos de una vez, le mordemos a la lectura del primer, de la primera página de este libro... Que desde la primera página ya empieza a mostrar cositas formales interesantes. Voy a mostrar ya algunas herramientas, algunas estrategias para, para meterse en el pensamiento de los personajes. Pongan un emoji de un librito del color que quieran. Si ya tienen el libro en la mano y están preparados, preparadas para empezar con la lectura inaugural del primera página, háblelo, Pongan, pónganlo. Yo comeré pan, mientras tanto. Eso. Vamos bien Bueno Estamos listos, estamos melos Opa Fede Muchas gracias por ese aporte Muchas gracias por tu presencia acá Muchas gracias por estar en el club Por tu apoyo, es impresionante Y me alegra muchísimo ¿Cómo te has integrado al grupo? A veces puede ser difícil integrarse a grupos, no digo en el CLE, cuando ya están como tantos integrantes se conocen y todo, pero es muy lindo cuando se logran. el CLE, intentamos todo el tiempo eso, por eso hacemos también este en vivo, así que para las personas que están acá, para, para Sergio, para James eh, y para todas las personas nuevas, Tengan confianza, hablen en el grupo, estamos acá van a darse cuenta de que muchos nos conocemos demasiado ya, llevamos dos años leyendo, así que eh, así que bienvenidos, hablen con confianza, manifiéstense, que siempre es importante, oiga Miguel, usted está en Italia, ¿qué hace hasta ahora levantado? <risa> ¿Cierto Miguel? Tú eres, estás en Italia, tú eres nuestro compadre italiano, Linda, muchas gracias también por tu aporte. A Linda y a Fede, mis queridos lectores, lectores, colectores en Estados Unidos, muchas gracias por sus aportes. Para tus gastos de viaje, dice Linda, bastantes gastos de viajes que hay. <risa> y en euros, que es lo peor. Pero bueno, vamos muy bien. He disfrutado mucho esto. Sí, va, habrá mucho contenido. Ah, les voy a contar algo. No les he contado. Tengo planeado, vamos a empezar. Eh, ya vamos a empezar la lectura inaugural, pero les quieren, tengo, quiero darles un, un, un chisme quiero tirarles un chisme muy bueno dentro de 15 días más o menos me voy para Besançon les voy a tirar el dato ahí, ustedes saben qué es Besançon, es un pueblo en Francia obviamente, pero ¿qué tiene importante Besançon? díganme a ver si lo saben y yo vuelvo y agradezco a Fe y a Linda, ya saben que todos ustedes acá pueden dar un aporte al canal por medio de los super gracias en cada video y en cada en vivo también. Esto es súper importante, no solamente para Linda, que me lo envía especialmente para los gastos de viaje, <risa> sino para el canal, eh, para todos los gastos que hay, para que esto siga andando, para seguir motivado, porque realmente no suele haber mucho apoyo en el mundo a la literatura. Entonces, eh, es muy lindo poder seguir continuando hablando de libros, trayendo temas, trayendo lecturas, trayendo formas de ver el mundo a través de la literatura eh, por medio de este canal, del blog, del club. Así que siempre es muy agradecido eso, que hagan parte de este proyecto y que lo permitan que siga existiendo, no solamente con estos aportes económicos que son muy importantes, sino también con su presencia en los en vivos, con su presencia en los videos, sus comentarios, sus me gusta, cuando le dicen a un amigo o a una amiga, hey, mira, mira este canal tan bacano, eso es un gran aporte también, así que muchísimas gracias. Heidi, muchísimas gracias a ti también, qué lindo ese aporte, qué bueno tenerte, por cierto, de nuevo en el CLE, ya sé, ya, ya sé tu estilo, clásicos, mujeres, me gusta. Acá sé que te va a interesar mucho, y a todos los que nos guste García Márquez, este libro nos va a interesar muchísimo. Así que vamos a ver, yo me desatraso un poquito del, del, del, del chat. Por acá está Aleja, uy, Aleja, ¿qué más? Bienvenida de nuevo. Ya está listo para leer, ¿para cuándo escritores de Brasil? Le Machado, yo quiero leer Memorias, Memorias Póstumas de Brascoas hace mucho tiempo. Voy a anotarlo, porque es una gran deuda, no hemos leído escritores de Brasil. ¿De qué me perdí? Porque come, comentan con libros. Araceli Hernández, comentamos con libros porque eh, vamos a empezar ya mismo la lectura de la primera página de Luz de Agosto, la lectura inaugural, así que yo les puse que pusieran libritos en el chat, si ya tenían el libro en la mano y estaban listos para empezar la lectura. Araceli, ¿tú estás en el CLE? Creo que no, así que te voy a mandar nuevamente el enlace por si quieres inscribirte al Club de Lectura. ¿Y quieres empezar este libro con nosotros? A ver, ¿qué hay más hay por acá que me perdí? Eh, ti, ti, ti, ti, ti, ti, Madrugando la literatura. Un saludo para todos, Miguel. Si sí, eres tú, Miguel, bienvenido. Qué bueno que madrugaste. Que No me lo creo. Porque me, eh, está buenísimo que vuelvas a estar en el club. Me encanta volverte a ver. Y mucho más acá en el vivo Y más si te madrugaste, María. Muchas gracias. Miguel está en Italia. No sé, ya mejor dinos, de paso, ¿cómo se escribe Besanzo? Ah, bueno, estamos comenzando. ¡Jime! ¡Jime, muchas gracias a ti por ese aporte! La caleña del grupo, no, la caleña del grupo no, una de las caleñas del grupo, porque también tenemos ayer. Pero acá, está es la caleña en gringa, en la USA. En Fila... no, Tú estás en, en Pensilvania, ¿Cierto? Pennsylvania, Pensilvania, yo creo que es Pensilvania. Rubén Fonseca es también autor de habla portugués y brasileiro. Rubén Fonseca lo va a anotar. Ahí tenemos a Brascuas, Cubas, Rubén Fonseca. Se disponible la descripción para el en España. Francisco José Valencia, claro, por supuesto. En España se pueden inscribir en cualquier lugar del mundo. Es un club de lectura virtual, es un club de lectura que acepta todos los medios de pago desde efectivo o si vienen a mi casa y me lo dan hasta hasta lo que sea eh, eh, hay muchos medios de pago posibles o a sea, paypal tarjeta de crédito aunque tarjetas de crédito fuera de colombia tenemos un problemita en este momento que no hemos podido resolver pero hay muchos medios de pago pueden pagar por paypal por medio de tarjetas de crédito así que francisco José no serás el único español tenemos también una querida española rosario tenemos también a... Ay, bueno, teníamos un par de otras españolas por ahí. Chus, eh, Aleja, que no han vuelto, pero están ahí cerquita. Sé que algún día volverán. que Tenemos varias en España. No serás el único, así que vas a estar en confianza. Francisco José Valencia, inscríbete al CLE. Quedan poquitos cupos, así que eh, aprovecha y te unes de una vez, porque se están acabando, se los digo. Bueno, linda... Eh, vamos a empezar. Ay, llena y estás tú, linda. La calinita, Gem, la joya del Cle. Eh, mane, mane, hola, Mane, mane, ¿cómo vas con tu taza? ¿Cómo estuvo el café? La, la panelita. Mane se compra una taza del cólera y la mandamos hasta, hasta Chile. Mane, contanos cómo va linda esa taza. Ey, tan chévere la cercanía entre los participantes. Dante. Es que somos una familia, somos una familia. Intentamos estar súper unidos, intentamos apoyarnos, acompañarnos. Eso, hace una, eso es una de las cosas más bonitas en el CLE. Eh, voy a decirles algo rápido porque es que está, se está yendo el tiempo ya y hay que empezar la lectura. Recuerden que los que van llegando estamos en el CLE inaugural de Luz de Agosto. Estamos hablando de qué nos espera este mes. Estamos hablando un poco de este libro. Eh, llamo a leer la primera página para darle inicio oficial a la lectura, pero quiero contarles algo personal que me ha pasado acá en Francia y es que estoy solo, yo en Francia estoy solo, <risa> solo conozco un par de personas, conocí a un chico que vivía en mi pueblo en Colombia y por ahí hemos salido un par de veces eh, y conocí a una chica que con la que trabajamos ustedes no sé si saben que algunos de los eh, videos del estante literario están disponibles con subtítulos en francia ella era la traductora es la traductora vivía aquí en lyon con quien por cierto era de samsung eh, pero en general estaba muy solo desde que se fue mi novia que estuvo un tiempito acá uno se siente solo uno se siente separado se siente a pesar de que yo hablo francés y de que ustedes me conocen que yo soy muy hablador y, y me es fácil hablarle a la gente eh, me metí a unos grupos ahí de runners, voy a correr con unos chicos y también a un club de dardos, pero no se siente solo, ¿cierto? Pero ahí precisamente les hablo de estos dos espacios, del de runners y el de dardos, son clubes de gente que corre en uno y otro que juegan dardos, ¿cierto? Que me encanta jugar. Y ha sido muy lindo porque ha sido una forma muy orgánica de conocer gente, de interactuar con personas, yo aquí todo solo solamente hablo conmigo mismo entonces es muy lindo hablar con otras personas, salir a la calle compartir gustos así que me he dado cuenta del gran valor que son las comunidades las comunidades que nos reúnen a través de un tema ustedes saben, aquí uno crece, es más difícil hacer amistades, qué sé yo y es muy lindo cuando uno encuentra un espacio en el que puede compartir un gusto, yo cuando em empecé el club mi interés más grande era analizar muchos de los libros, era, eh, era proponer un club de lectura donde, donde le sacáramos todo el jugo a las obras, donde aprendiéramos mucho de literatura. Lo hemos logrado, creo yo, pero también me he dado cuenta de algo que yo no sabía mucho de esto y era lo importante que son las comunidades, lo importante que es las rutinas de vernos cada ocho días, de hablar, de que se formen grupos. Así que es algo que he descubierto mucho con el Cle, pero sobre todo con esta, eh, sobre todo con esta experiencia en Francia. Y digo sobre todo porque yo sentía en Colombia que no la necesitaba. Pues en Colombia sí los tenía ustedes, estábamos todo el tiempo, hablamos por los grupos, por redes sociales, por las llamadas y eso es muy lindo. Pero no me di cuenta de lo importante que eran ustedes y en general todas las comunidades hasta que estuve solo en un país. <risa> Así que ustedes también han sido una gran compañía en este viaje. Eh, muchas gracias, por eso les agradezco tanto que haya 45 personas conectadas. Entonces muchas gracias por estar acá. Hay 44 likes, así que le me gusta. Sí. <ríe> así que bueno, a ver, eh, ahora sí eh, tan chera cercanía a los participantes. No acepte la familia de la casa de Furia. No, Fede, no. <ríe> Somos una familia un poquito más pacífica. Todo rico tazón de libro, no el cólera. Ay. Mane, algún día te mando una taza de colera. No sé si me, me cree, pero me gusta la lectura. Julio César, bienvenido. No tienes que ser miembro del club para estar en este en vivo. Si quieres estar, lo puedes inscribirte, por supuesto. Pero, pero, pero también puedes estar acá hablando un poquito. Eh, qué chévere, super Luismi. Bueno, eh, ay no, no me hagan llorar. Pero sí poquito el cora de lo que me he sentido y de las cosas que me pasan en el barrio fino. Bueno, ahora sí, listo, estamos lindos, listos, estamos listos para empezar. Abran sus libros, prepárense para la lectura de la primera página de Luz de Agosto de William Foner, comen otro poquito de pan que está muy bueno, pan de maíz con granos, y tomaré un poquito de agua para empezar la lectura. Tengo la toda porria, estuve de, de fiesta este fin de semana en el matrimonio de una amiga y nada que me recupero. <ríe> Por cierto, por ahí que estaba el Francisco José de Valencia desde España que quería inscribirse al club, ya sabes que puedes hacerlo, ahí está el enlace y las reuniones que, que más te convendrían, tenemos dos grupos, domingos a las 11 de la mañana Colombia, eso es en este momento de la vida, a las 6 de la tarde en Europa y lunes a las 3 de la mañana en Europa <ríe> y 8 de la noche en Colombia. Así que si están en España, por supuesto que pueden inscribirte eh, y nos veríamos los domingos. Marco, los años no llegan solos y te lo juro que ni siquiera es que tomé demasiado. Tomé, pero no mucho y estoy puteado. Bueno. Oh, linda Mari. Gracias por ese mensajito también. Bueno. Vamos a leer la primera página y me recuerda que cuando terminemos les cuento qué es Besançon, este pueblo de Francia, porque es importante Besançon. Bueno, vamos a empezar oficialmente con la lectura de Casa, es que Casa, de Luz de Agosto de William Follner, la lectura de El CLE en Agosto. Vamos a empezar a leer la primera paginita para darle comienzo oficial a esta lectura magnífica. Saquen sus libros. ¡Ay, venga! Les voy a pasar, por si quieren leer... Les voy a pasar eh, una página donde pueden leer las primeras páginas por si ustedes no tienen el libro todavía o qué sé yo, les voy a mandar acá las primeras páginas del libro, pues, para que sigan la lectura. <risa> Oiga, no, perdónenme mis, mis lapsus. <risa> bueno, ahí les mandé para que lean el, el, las primeras páginas, y si no tienen el libro por ahí. Así que, bueno, eh... Todavía no estoy segura de la pronunciación de muchos de los lugares acá, así que linda, nos tendrás que corregir, o los que están en Estados Unidos. Pero bueno, vamos. Primera página de Luz de Agosto de William Faulkner. Capítulo 1. Sentada en la orilla de la carretera, con los ojos clavados en la carreta que sube hacia ella, Lina piensa. He venido desde Alabama, un buen trecho de camino. A pie desde Alabama hasta aquí, un buen trecho de camino. Mientras piensa, todavía no hace un mes que me puse en camino y eme aquí ya, en Mississippi. Nunca me había encontrado tan lejos de casa. Nunca, desde que tenía 12 años, me había encontrado tan lejos del asorradero de Duane. Hasta la muerte de su padre y de su madre, ni siquiera había estado en el aserradero de Duane. Sin embargo, los sábados, siete u ocho veces al año, iba a la ciudad en la carreta. Vestida con un trajecito de confección, colocaba de plano sus pies descalzos en el fondo de la carreta y sus botas en el pescante, junto a ella envueltas en un pedazo de papel. Cuando ya era algo mayor, le pedía a su padre que detuviera la carreta en las cercanías de la ciudad para que ella pudiese descender y continuar a pie. No le decía a su padre por qué quería caminar en lugar de ir en el carruaje. El padre creía que era por el empedrado bien unido de las calles, por las acerandizas, Pero Lina lo hacía con la idea de que, al verla ir a pie, las personas que se cruzaban con ella pudiesen creer que vivía también en la ciudad. Tenía 12 años cuando su padre y su madre murieron, el mismo verano, en una casa de troncos compuesta de tres habitaciones y de un saguán. No había rejas en las ventanas. El cuarto en que murieron estaba alumbrado por una lámpara de petróleo cercada por una nube de insectos revoloteantes. Suelo desnudo, pulido como vieja plata por el roce de los pies descalzos. Lina era la menor de los hijos vivos. Su madre murió primero. Cuida de tu padre, dijo. Después, un día, su padre le dijo: Vas a ir al aserradero de Duane con McKinley. Prepárate para marchar. Tienes que estar lista cuando él llegue y murió. McKinley, el hermano, llegó en una carreta. Enterraron al padre una tarde bajo los árboles, detrás de una iglesia aldeana, y colocaron una tabla de abeto a guisa de piedra sepulcral. Al día siguiente, por la mañana, Lina partió hacia la cerradera de Duane, en la carreta, con McKinley. Y en aquel momento, tal vez no sospechaba que se iba para siempre. La carreta era prestada y el hermano había prometido devolverla al caer la tarde Ese fue el inicio de Casa de Furia. Ay, fue puta, ¿yo por qué estoy diciendo Casa de Furia? De Luz de Agosto de William Warner. Siempre con estos cables más trocados, que hijo de puta. Ese fue el inicio de... Luz de Agosto de William Follner. ¿Qué cosas les gustaron? Yo tengo un par de cosas que me llamaron la atención. ¿Qué les gustó a ustedes? ¿Qué imagen? ¿Qué palabra? ¿Qué sentimiento les gustó? Vamos a hablar de eso. Cuéntenme en el chat. Que, ¿Cómo les pareció esta primera página de nuestra lectura del CLE? Eh, y mientras tanto les voy a mostrar que es Bézansó. Besançon es un pueblo, una ciudad, eh, acá en Francia, relativamente, relativamente cercana a Lyon. Eh, ah, no, no queda en la región de Lyon, pero es cercana a Lyon. ¿Qué es lo interesante de Besançon? Aparte de que están muy cerca a la frontera con Suiza. En ese lugar del mundo nació el Poeta de Francia, el escritor más importante de toda Francia en toda la historia, el poeta nacional, el escritor nacional de Francia. ¿Quién es? El que te pone a brillar. ¿Quién es? ¿Quién es, ¿Quién es? el mejor poeta, el, el mejor escritor francés? No, no el mejor, el poeta nacional de Francia, el escritor ¿Quién es? Lina es una, una, una chica muy amable y muy tierna. ¿sí? Y además de que uno comienza a leer, yo supongo Linda que ya estás más adelantado. Y uno lo linda que es Lina. Uy, no, casa de Furiano, por favor. <risa> lo siento ese lapsus. Bueno, humildad y pobreza, dice Fede. Sí, hay unos, unas imágenes. Eh, Víctor Hugo, ay, tenía que ser el teacher el que contestara por supuesto Claro Alex, Víctor Hugo nació en Besanzón Víctor Hugo nació en Besanzón y voy para la casa de él Voy para el pueblo de él, vamos a mí, sí y yo Y vamos a hacer un blog por supuesto de la casa y el pueblo de Víctor Hugo Así que estén pendientes del canal, tiene que serlo antes de que me vaya para acá eh, Nicolás no, Paul Valéry no, ah, Paul Valéry es como un gran poeta pero digamos que poeta se le llama un poco también a todos los escritores Paul ba Valé Valéry es uno de los escritores más grandes de Francia Charles Baudelaire también, poetas pero, eh, pero el, el, el escritor más importante de Francia es Victor Hugo está en el Panteón de París Alex, no, él, él, yo también, pues, la verdad nunca me había preguntado dónde era, pero sí, también creía que era parisino por defecto, pero no, nació en Besanzón. ¿En qué equipo juega Víctor Hugo? Víctor Hugo juega ahí en, en Las Águilas Doradas en Colombia. Lástima que Los Miserables Demasiado Largo Poncle. Todavía tenemos que ver con el departamento de... de... de, de qué, de... no sé de producto eh, ¿cómo haremos con los que están largos? pues con los libros tan largos porque tampoco es que vamos a dejarlos de lado, ¿cómo vamos a dejar de lado libros tan buenos como estos? El Quijote, Los Miserables, pero definitivamente necesitamos una estrategia buena para lograrlo, para que la gente no abandone, para que sea una gran experiencia, entonces hay que verlo, pero estará seguramente algún día nos quedan muchos años de Cle espero que sí, toda la vida. Eh, entonces, bueno, ese es B. Samson, el, el, el lugar donde iré. Mis primeras impresiones de luz de agosto eh, son varias. Me gustan mucho algunas imágenes que hay, como decía eh, eh, Fede, lo de la humildad y la pobreza. Aquí hay un juego con esas cursivas, no sé cómo están sus ediciones, pero es un poco... Ese, esa, ese pensamiento del, del personaje, esos niveles de conciencia que tiene. Me gustó mucho esto, me gustó cuando ella dice que, que, que ella se quitaba los zapatos, se ponía los zapatos y se bajaba la carreta del carruaje para irse caminando y que creyeran que ella era del pueblo. Me gusta mucho eso. Y es, de hecho, un, un gran signo de, de un rasgo de esta literatura. ...también muy presente en García Márquez... ...en realidad hay mucha literatura... ...porque bueno, es un tema muy central en la experiencia humana... ...y es la percepción del otro... ...qué dice el otro de mí, qué piensa el otro de mí... ...la mirada del otro, pero sobre todo acá... ...en el sentido de la marginalidad... ...está esta chica pobre de pueblo... ...que llega a Duane... ...a una ciudad un poquito más desarrollada... ...y quiere que la vean... ...que, que no la vean como pueblerina... ...y por supuesto... La muerte de los padres, acá, crea un primer golpe que decimos, bueno, fue madre. Algo trascendental ha pasado en su vida, pero sobre todo, y es con lo que terminamos en este párrafo que leímos, y es cuando dice que ya nunca más vuelve a Duane. Que nunca más iba a volver. Entonces, ¿qué, qué será de la querida Lina? De la querida Lina eh, Lina Grove eh, ya lo vamos a ver Yo ya voy un poquito adelantado eh, Y la primera reunión Recuerden que es el domingo y el lunes Así que recuerden que si no han he respondido el, el formulario inicial Hay que hacerlo Último anuncio mis queridísimos En agosto también vamos a leer Esta maravilla del libro El tiempo de las amazonas De Marvel Moreno Ay Ay, ¿por qué no enfocas, chico? Bueno, no me enfocas. Vamos a leer El Tiempo en las Amazonas de Marvel Moreno, libro mucho más cortito, ciento y algo de páginas más cortito, que Luz de Agosto, y lo leeremos con Viole en el CLE, empezando el jueves 18 de agosto, o sea, este jueves en una semana. Vamos a leerlo con ella durante tres semanas, esta hora póstuma de Marvel Moreno, escritora colombiana, que cuando salió la obra fue denostada por eh, su círculo, una obra que fue olvidada, pero que ahorita ha sido rescatada, muy bien recibida y muy interesante, eh, porque, porque entre otras cosas esta obra es un poco un guiño a, a la vida de Marvel Moreno, por supuesto, tiene elementos muy biográficos, y sobre todo a las razones por las cuales el libro no tuvo mucha relevancia cuando salió y tiene que ver con su esposo, el de Marvel, Plinio Apuleño Mendoza, gran amigo de García Márquez y también la, el que sirve como modelo para un personaje acá, que se llama Luis. Un libro muy interesante, un libro que explora sobre las libertades, sobre el papel de las mujeres, sobre la sexualidad de las mujeres y sobre también eh, las dinámicas y las estructuras patriarcales de las que Marvel Moreno, no, Marvel Moreno no, Gaby, la personaje quiere escapar de Barranquilla yéndose a París. Así que este libro, Corre en París, va a estar muy bueno. Lo comenzamos a leer durante tres semanas con mi querida Violeta en su club, en su CLE, el 18 de agosto, así que súper invitados. Nuevamente les envío el enlace de los clubes de agosto para que se inscriban ahí. Incluso si se inscriben a ambos pueden tener 5% descuento y hoy a los que estuvieron en el CLE de 100 años de soledad y que no estaban inscritos al CLE tuvieron un descuento especial porque inscribirse al CLE también significa descuentos significa descuentos en siguientes campañas, en siguientes lecturas significa entrar a esta comunidad, significa disfrutar la lectura de forma más, más, más fuerte, más cercana, más intensa muchísimo más consciente eh, y muy hermosa también así que bienvenidos al CLE únanse a estos de agosto también a los de los siguientes meses vienen cosas muy buenas así que estén súper pendientes, discúlpenme mis lapsos, discúlpenme que diga fechas que no es libros que no son, que me pierda a veces, pero estoy muy feliz con este proyecto, estoy muy feliz con ustedes y espero que nos podamos acompañar muchísimo tiempo en la vida. ¿Cuál es el Favorito de García Márquez, Vale Salabarrieta. Este es el libro favorito de García Márquez, de William Follner. Es su favorito, por cuestiones personales, lo dijo en una entrevista. Luz de Agosto de William Follner, libro que vamos a leer en el Club de Lectura, libro que acabamos de empezar a leer en la primera página, así que si te interesa... Leerlo, eh, puedes leerlo con nosotros en el club. Ahí está el enlace para que te unas y conozcas qué tiene esta novela que hace que a García Márquez le gustara tanto. Te voy a enviar acá y a todos, obviamente, un enlace de un artículo que escribí, donde se cuenta, donde García Márquez cuenta eh, por qué este es su libro favorito y también donde habla cómo este libro influyó en su obra. No manches, estoy en México, colombiana, qué emoción que respondiste, vale, obvio, estás acá, te estoy viendo Un saludo muy grande, un abrazo, yo también soy colombiano, pues estoy en Francia Y en México hay muchas personas del club, así que vale, si te animas a leer este libro en el club Estarás bienvenida a una comunidad de lectores de la que hay muchos, de hecho los mayorías son colombianos y mexicanos Así que bienvenida, vale, mire, ya, ya te están eh, dando la bienvenida a otros lectores acá, Jem gracias, tan linda tú. Miren cómo nos damos la bienvenida, ni siquiera estando inscritos. <ríe> así que vale, ahí te dejo para que te inscribas, lo consideres, eh, ya van a cerrar las inscripciones, quedan poquitos cupos, así que si te llama la atención, bienvenida. Y también, como estaba hablando, si prefieres entrar al club del, del eh, el Tiempo de las Amazonas, una escritora precisamente colombiana, puedes hacerlo también. Sí, creo que ya mismo, ya mismo investigo cómo es. Listo, Vale, de una, eh, investiga. Si tienes alguna duda, me cuentas. Estoy ahí en, en redes sociales, en Instagram. También me puedes inscribir por ahí para si tienes alguna pregunta en específico porque ya vamos a terminar este en vivo. Listo. Mm, gracias a ti, Vale. Sí, muy querida a toda la gente de México. A ver, empecé a leer el Fornel con la novela que me pareció aburrida, Desciende Moisés, pero sé que con este, luz lunes de agosto, recuperaré la fe en un escritor tan influyente en el boom. Sí, Julio, este libro es. Foller es un escritor complicado, pero hasta donde yo sé, esta obra es muy, muy asequible eh, para entenderlo y para disfrutarlo. Así que por eso la elegimos eh, y porque García Márquez le gustaba más. <risa> Eh, así es el inicio, me recordé el inicio de un libro llamado La vida invisible de Adi Lauri, pero en Francia, ay mira Angie es que estás muy metida en Francia lástima bueno, ya, listo bueno mis queridísimos 59 minutos con 40 segundos de transmisión, Espera que fuera más cortito este en vivo porque es que yo me levanté a las 4 y media de la mañana son las 5 y media de la mañana yo dije no, vamos a estar 30 35 minutos para volverme a dormir, pero es que ustedes saben que yo hablo mucho además ustedes me hacen hablar mucho, me emocionan, me gusta verlos, me hace feliz. Así que <ríe> nos quedamos una hora, espero que lo hayan disfrutado, espero que no se han inscribido, inscrito al CLE, eh, se inscriban eh, y, y que nos veamos ahí, ya saben, nos vemos en el grupo, eh, inscríbanse ahí, eh, eh, estemos activos en el chat, nos vemos en las reuniones y y nada, eso es todo, por acá quedan de preguntar si eh, Luz de Agosto es el último de Folner. Eh, a ver yo veo, no, Selected List of Works y Lighting August sale de tercero, primero fue El Sonido de la Furia, luego Mientras Agonizo, luego Luz de Agosto, luego Absalón Absalón y luego otros que no sé los títulos en español. The de on the 40, 1929. As I Light en 1930. Light in August, 1932. Absalón, Absalón en 1936. Así que no es la última, mi queridísimo. Eh, Mane, muchas gracias. <ríe> eh, muchas gracias por tus deseos, por tu buen desayuno. Me iré a dormir un rato, me voy a esquiar. Voy a ver si sí si me quedo despierto, porque hace rato quiero es que salir en la madrugada a tomar fotos en León. Pero es que cada vez que me levanto, en, me tienta la cama. <risa> bueno, chao, nos vemos a todos, un abrazo, bienvenidos a los nuevos, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por esta transmisión tan linda, tan emocionante, que tengan buena noche y buena lectura. Ya saben que si tienen alguna duda me pueden escribir por Instagram, redes sociales y todo. Chao.